programa, lo que dejó eh, la pandemia, no la cuarentena y esto esta cantidad de vivos que iban surgiendo y uno de esos vivos lo hizo Guillermo Marín, es un gran productor teatral, es productor eh, ha hecho innumerables cosas sí. pero la idea de este vivo en particular era buscar talentos en todo nuestro país ellas dos son parte de este Busca Talentos ¿eh? y las vamos a presentar ahora mismo Laura Monfort y Dolores Flores, fuerte el aplauso, Bienvenido, madre chicas. e hija, Elina, que han gracias. sido preseleccionadas, podemos decir, ¿no? Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien, bien muy contento. Bueno, iba por ahí el relato, sí. estaba bien, Sí. sí cuarentena, sí. un vivo de Guillermo Marín, este productor, y ustedes que se enteraron casi de casualidad. Sí, sí, sí, fue así. A ver, contame un poco más. Eh, bueno, siempre uno ve vivos, eh, y más en pandemia, que estábamos en, en las redes, y nosotros siempre seguimos ensayando dentro de la pandemia, eh, sin juntarnos con toda la banda. Uh -huh. Pero bueno, surgió que vimos el vivo de Guillermo Marín eh, en, y empezamos a escuchar. Y bueno, él iba eligiendo talentos. ¿Cómo se llamaba el concurso? Talentos Federales Ajá. es el concurso. Bien. y bueno, Que todavía no termina. No, no. Ya empieza Talentos Federales 2 Ah, ok. Porque tuvo muchísima repercusión Y bueno, gente de todo el país que empezó a participar de Los Vivos Pero obvio, porque además el premio está buenísimo Contame de sí. qué se trata el premio El premio se trata de una, podría decirse, una gira por todo el país En distintos teatros y distintas cosas que él va a ir armando sí. Para cada finalista Espectacular, o sea que ya o sea ya ganaron Porque son finalistas Somos no? finalistas de o, la o falta, parte de folclore Ah, pero falta una instancia o no? Sí, sí, falta la final Que cuando es... Y dijeron que va a ser ahí, entre los primeros días de abril, ¿Ya? Y va a ser en vivo para todo el país. ¡Ay, Dios wow. mío! Wow. mío ¿ya? Y como es federal, no va a ser en Buenos Aires. No, no. Van a elegir la provincia y le van a dar a conocer estos, en estos días. En estos días, sí. sí. sí, sí, sí. Bueno, cuando llegan a este vivo, casi de casualidad, ¿cómo hacen para que Guillermo Marín los vea? Las vea. Empezam eh, empezamos a poner el nombre en el vivo del grupo, sí. que es La Mateada, y bueno, empezamos a Así se la... llaman ustedes, así, así están en Instagram. La Mateada Folclore. La sí. Mateada Folclore, ¿eh? Lo ponés, ah, es que está el tuyo personal, pero poné la Mateada Folclore, que es el Instagram de este, de este grupo. El grupo, somos ¿Cuántos cuatro. son? Cuatro. Sí, somos cuatro. ustedes es mamá-hija y quién es más? Y está Mauro López en sí. arreglos de guitarra uh -huh. y Valentín Farías en Percusión, que bueno, les mandamos un beso grande, están trabajando. Qué lindo, bueno. Y entonces, ¿de repente las lee? De repente lee que decía madre-hija de Mendoza y fijó y nos llamó al ratito. Y bueno, y ahí empezamos a. O sea, empieza a llamarnos, contestamos con la guitarra en mano ¿Sí? Porque son segundos Segundos, que tenés y... que mostrar como tu sí. talento ahí y dijo, ¿Qué bueno, canción cantaron? Y fue... Cantamos una chaya, chaya ah. de los pobres se llama Ajá. Cantamos el estribillo y ahí nos dijo que nos quería para Buenos Aires Ay, ¿lo, Pero, tienen, oh. ¿Lo tienen lo tienen el estribillo de eso o no se acuerdan? Sí, ¿La estoy sí. matando, preguntando por sí, el... A ver, a ¿sabes? ver sí. para, para ver, si recordar como no, a mí Claro, mismo. con esto lo cautivaron Sí, ¡Increíble! Obvio que las tenía que seleccionar, chicas. Y ahí dijo, las quiero en el Broadway. ¡Ay, no! Broadway Teatro, Teatro Buenos Aires. Broadway, Avenida Corrientes. Y bueno, ya fuimos, viajamos. ¿Cuándo en, fue eso? En septiembre del año pasado. ¿Se tuvieron que costear todo el viaje ustedes? Sí, sí. sí. Claro. El viaje estadía. Uh -huh. Y bueno, allá subimos al escenario. La verdad que es genial, te tratan como un artista, o sea, te dan todo... Y mucha gente de, en el público, o sea, gente de todo el país, porque iba gente de Entre Ríos, Tucumán, claro eh, y bueno, y ahí cantamos dos temas, y, y bueno, después del final de los 15 participantes de esa gala, sí. porque era por gala, eh, elige, pasan todos al final y elige. Y la mateada fue directo a la final, no pasamos a la semi Ay, Dios, mío. fuimos de. Saltearon una, una instancia. Espectacular. Y ahora la final se viene dentro de poquito. Todavía no tienen ni la fecha ni el lugar que lo tienen que estar dando en estos próximos días. Sí, sí, sí. Pero imagino que también necesitan la ayuda de todos los mendocinos o todos los que estén del otro lado de, mirando en este momento el programa eh, para que aporten, para que ayuden, ¿no? Sí, sí, sí la verdad que sería... ¿Cómo vamos de... a hacer? Pueden entrar a nuestras redes. Uh -huh. eh, eh, estamos en Instagram, estamos en Facebook y bueno, ahí vamos a poner también la forma de, de colaboración somos las únicas mendocinas en, el qué bien, en este qué concurso bien. ¿Quieren cantarnos otra canción en preparado algo? Sí, a sí. ver, las escuchamos Lunita, alúmbrame A sacar, ¿Cuál? <risa> no pasa nada hay pibos vamos, y no vamos. Churita. La sacha ah. pera lo que pasa es que tenemos muchas chacareras sí. en la cabeza y bueno eso ah, pasa no, cuando tenés un repertorio muy grande así, sí full, la full, mayoría me viste que medio que mm. empieza porre antes quería que lea que un mensajito que tengo para las chicas sí, obvia, hola dale. saludos a la mateada de parte de la tía Isa los apoyamos desde Toronto Canadá wow. besos oh, y son un oh. orgullo para la familia suerte besos de Lila chicos ay oh, qué lindo gracias estamos vamos dale vamos Churita mi buena moza balanceándola Got it. Got it. Quiero cantar yo Como bailarás en Santiago la su soy señor Bravo, oh, hey. chicas, pero qué hermoso qué muy hermosas, sus voces son muy hermosas Y juntas son espectaculares Muchas gracias. Quiero que me cuenten ahora un poco la historia Ya contamos cómo, cómo quedaron finalistas ya sí. De este concurso Pero quiero que me cuenten un poco su historia Cómo empiezan a cantar Mamá, hija, tiene una voz preciosa Muchas gracias Todo empieza a fines del año 2018 uh -huh. eh, En ese entonces, eh, mi mamá tenía una banda desde hace tiempo Y siempre cantaba en las reuniones familiares claro. Y de tanto escucharla, yo me aprendí las letras sí. Y un día le dije, mami, ¿querés que cantemos juntas? Y ella me dice, a ver, probamos una canción Y dijimos, puede resultar, y así Ay. se creó el grupo. No, pero me puede resultar, vos tenés una voz súper dulce, solo la habías escuchado tu mamá, digamos, bueno, creció, creció con la música. Sí, sí, yo cantaba embarazada de ella, y nació... ¿Se lo pasaste, sí, en la sí. panza. La verdad es que la escuché, en pedacito de Chacarera esa vez. ¿Hasta ese momento nunca había cantado con vos? No, no o, no, o sea... se había dado? Se Cantaba en la casa, a lo mejor varios temas, pero, pero no cantar, te la cantar. No. ¿Pero no te diste cuenta del potencial? Ahí la noté que estaba afinada, que, que tenía fuerza en la voz y dijimos, bueno, probemos. ¿Quieres probar conmigo? <risa> ¿Cómo? ¿No? No, no, es que está, eh, estoy no Estoy mal, estoy sí, mal de la mal. Garganta, no, Porque te quiero que admiro mucho la gente que canta No sé si se nota pero, pero de verdad, y me encanta esta historia De que hayas cantado desde que estabas embarazada Que vos solita le hayas dicho a tu mamá Que querías cantar ¿Cómo se te ocurrió? O sea, ¿te surgieron las ganas? ¿Vos te imaginás de grande? O sea, ya sos cantante, pero ¿te imaginás dedicando tu vida a esto? Sí, a mí me encantaría poder trabajar de esta carrera mi sueño es poder estar en casi todos los festivales más importantes de la provincia y poder ser de grande una gran cantante. ¿Y quién es tu ídola? Tengo muchos porque me gusta todo tipo de música. Ah, no solo el folclore. Me gustan todos los estilos de música uh -huh. y hay muchos ídolos como por ejemplo El Chaqueño, Luciano Pereira, Soledad... Indio Rojas. ¿Y te imaginas cantando con ellos en algún momento? Sería un montón poder llegar. Bueno, Yo acá tengo a Jorge Rojas. Tenemos una casero? sorpresa acá. Acá está Jorge Rojas. <risa> en, un Asomar, en un esfuerzo de producción. Asomar. Vamos a cumplirle el sueño a la criatura. <risa> oh. Sí. <risa> falta Guido, <risa> acá, no es <me> parecido. ¿no? <risa> que sí. Que sí. Pues estás. ¿Mira? ¡Mira! <risa> ¡Mira! ¡Qué se quiere ir, se quiere ir. Me hubiese encantado que hubiésemos hecho algo así. Pero de bajo presupuesto, ¿viste? Esto es claro? lo, lo más. parecido que encontramos. Te prometemos bueno, para no la parecí. próxima. Si te gusta Fito, también tengo uno. No, Lo que pedí lo que te llega. ya. Os pedí claro, lo que te llega, tal cual. Ama, ¿tenés preguntas? Sí, sí. Dale, eh, dale. Para, para Valor, bueno, ¿qué haces? ¿Dolo? Yo Do tengo 11. 11. Y me imagino tu señorita de música, ¿no? Cuando llegas así, que viste que reparten el bombo, el triángulo, ¿no? <risa> el y son, ¿No? Claro, alguien canta y apareces y, y me imagino, ¿no? Y rompe y, rompe en todo. música, en todo, con tus compañeras, En todos toda? los actos del colegio. ¿Música no te la llevas seguramente? No, esa no me la llevo. <risa> Ay, Dolo, ¿cuántos años tenés? Tengo once. 11. Canso ah, del perdón, 8. Se 8. perdón, se quedó no. dormida. Se quedó dormida. años. No, bueno, y la pregunta en realidad tiene que ver un poco con eso. De, digo, pensás estudiar música, querías dedicarte a esto como carrera, lo decías. Eh, pero ¿cuáles son las proyecciones ahora, a corto plazo? Ahora te vas a Buenos Aires, imagino que mucha expectativa. Bueno, en realidad no sabemos a dónde es la final, pero digo, mucha expectativa y después el paso siguiente ¿cuál podría ser? Y el paso siguiente sería grabar otro tema y ver si podemos estar en más festivales de la provincia y también de afuera uh -huh. Qué lindo, ¿no te han contactado de acá de la provincia todavía para ser parte de algún festival? estuvimos eh, el sábado 12 de marzo estuvimos en el festival de la sopa y pilla en Ay, reducción, Badavia. Y hemos estado en la valle, en Menor y en Sandía. Ah, genial, de a poquito De ya a poquito, se van metiendo. sí. sí. sí la lindo. verdad que la trayectoria del grupo, ya vamos a cumplir cuatro años. Claro. Eh, Peñas, festivales, pudimos llegar a los espectáculos callejeros de Cosquín. El año que viene la vendimia, ¿eh? El año que sí, viene sí. la Olvidó. vendimia. Por sí, lo menos la, la previa. previa. Sí, chicas, ¿cómo claro. no van a estar ahí? ¿Dolo sí, sí. eh, cuántos años tenemos? No, no, bueno, chicos. No, no. La, la gente acá no la le estaba bien No le quedaba que muchas veces cuando lo canta. Dale, ¿qué ama? Yo tengo la, la, la duda de cómo es la relación Obviamente de compartir <risa> además eh, grupo eh, Esto de madre e hija Me imagino, digo, viaje a la vuelta, de vuelta a casa Después de algún show, de algún toque Le decís, o, a, o ella vos Entraste tarde acá, acá en la pifaste en la nota ¿Algo así sí, o normalmente o no? me reta a mí <risa> Ah, ¿sí? <risa> ah, es la La, es pero exigente, voz, la más exigente Podría decirse, en los ensayos de tanto ensayar sí. Me aprendo todos los cortes e incluso he aprendido varios acordes ¡Apa! Entonces, a mí siempre me gusta que salga todo bien Que nos guste a nosotros Hasta el plato que va ahí, si no lo hace Valentín se lo, se lo no, no, no. Pero escúchame, ¿qué estamos haciendo? Sí, sí, sí. No, tenés que, tenés que, una sola cosa tienes que hacer. ¿Qué carro no. No haces? chico, este no. No, no, no está caliente Aux. No, se lo decís bien. Una, dos sí. veces a la tercera, o sea, ya vamos. Pero esta va chica saca todo de oído, aparte. La verdad que tenés, todo Tenés un don. Lo tenés que explotar. Me nombraste muchos que, obviamente, cantantes que hacen folclore. Pero ¿te gusta una onda más popera? ¿Una María Becerra? ¿Una.? Sí, tengo tres que podría decirse que me gustan en ese estilo, sí, sí, top tres. que es María de Sí. Tini, Tini y obvio. Sebastián de atrás. Ay, qué lindo. ¿Te, ¿Te dolió que se separaran? Sí. Pero <risa> una pareja tan sí, no. linda, Dios mío, Dios mío. <risa> eh, yo de verdad la felicito. Me encantó tenerlas. Se, se ve que se llevan espectacular más allá de que son mamá e hija pero me parece hermoso que compartan la misma pasión y bueno, eso es gracias. muy lindo que sea con todos los éxitos recordemos el Instagram para que la gente dejen después posteado el, el CBU sí. o, o donde puedan la gente podamos ayudar y colaborar para el próximo viajecito bueno, en las redes como la mateada folklore en Instagram y en sí. Facebook Instagram es el que más está full ahora Se está con moviendo. videitos y demás. ¿Han subido que... los seguidores después de lo que empezaron a hacer? Sí, sí, sí empezaron a subir y la verdad que, bueno, eh, gracias a... a tenemos a Kixa que nos lleva a la prensa y las redes después de todo esto. ¡Ay, tienen camiñuchi manager! ¿tenemos? ¡Oh, my God! Yeah. Yeah. ¡Eso es nivel! ¿Te das cuenta? ¿Tenemos mensajitos, locos, Sí, tenemos mensajitos. Muchas felicidades, la mateada, hermosas mujeres y orgullo mendocino. Exacto. Hola, buenas tardes, son hermosas personas. Gracias por cantar con el corazón. Y vamos por más, dice Cafito y Marita. Qué lindas, madre e hija, y además cantan divino. Me alegra ver el talento mendocino. Bueno. ¿Quién les acompaña? Mi esposo, ¿Papá? papá. Se esconde, se esconde. Se esconde, se... Se esconde. No te escondas, ah. no esconda. Pero además me gusta porque está con la cámara de fotos. Recién le decía a Dolo cómo tenía que cómo ponerse me gusta sí. el papá La, es tipo manager sí, sí trabajamos en familia porque bueno él tiene su productor audiovisual ¿En y, serio? y el videoclip que tenemos en las redes y todas las fotos son gracias ah, a él de ah, olvidar sí. sí. escúchame de extra me llaman <risa> Ah, para el próximo videoclip me llamo no no Canta hijos? el padre también, no Tiene Una más? chiquitita de, Uy, la que está, bien. está en la escuela ahora en primer grado oh, En la man. fan número uno ah, Sí, tiene que no haber la presidenta del club de fans sí, sí, canta. Canta, sí, canta Y en cualquier momento se manda a las sí, tres No sé, a lo mejor me corren a mí No, no, no, <risa> no bueno, bueno. a la mamá Que fue la gestora de todo esto, por favor sí, la verdad que eh, bueno. Ya dijimos el Instagram Para que todos puedan ir a su, a su Instagram Seguirlos, pero además Colaborar, ¿eh? porque se vienen cosas hermosas para esta banda preciosa. Y si les parece, nos despedimos con un tema. ¿Con cuál? ¿Cuál practicaron? ¿Cuál eligieron? Mm -hmm. Telecita, Telecita. Y con ustedes a la pausa, ¿ok? Gracias, ¿Eh? gracias, gracias por ver. Telecita, Su mamá y